Que duela. No temas. Esto te servirá para crecer. Solo abrázate un poco más. No te permitas caer. Entiende que algunos puentes se rompen para que otros logren aparecer. Vas a estar bien. Hola, amigos. Bienvenidos a VidLifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Les quiero pedir que por favor se concentren bastante con mi voz. Se pongan unos audífonos y se queden hasta el final de este video, ya que esto apenas comienza. Estar triste es uno de los sentimientos que se genera cuando tenemos un gran malestar. Debes saber que esta emoción puede perdurar en el tiempo, y afecta nuestra vida de manera significativa. Si estás viviendo una situación similar, no es momento de preocuparse, en cambio puedes apoyarte a ti mismo. no te sientas cohibido en expresar lo que sientes con alguien más llora cuando sea necesario ya que al igual que otras acciones tiene su función y pueden hacerte sentir bien acepta que cada quien tiene su propio momento y date el tiempo necesario para conseguir tu bienestar no tienes por qué tratar de sentirte feliz cuando no lo sientas. Sabemos que puedes empezar a juzgarte por los sentimientos de desánimo que tienes, pero no es momento para eso. Deja de luchar por estos sentimientos. No existe una emoción exacta la cual debas sentir en ese momento. No te comas la cabeza con eso. Recuerda que el dolor y la tristeza no duran para siempre. Trata de no encerrarte en tu propio mundo, ya que esto te puede hacer sentir peor. A veces pensamos que lo mejor es estar solos, pero compartir con las personas puede distraerte y evitar que sigas alimentando los sentimientos de negatividad. No tienes por qué pasar la decepción y tristeza solo, puedes llevarlo y hablarlo y desahogarte para liberarte. Siempre vas a encontrar a una persona dispuesta a ayudarte, siempre, incluso aquella que menos te esperes es la que estará para ti. Distráete lo más que puedas, realiza las actividades que te gusten con frecuencia, y comienza a dejar la apatía atrás las pequeñas cosas pueden ayudarte a liberarte como un buen baño caliente o una rica cena proponte que vas a sentirte bien y empieza a creerlo para que suceda realmente aunque duela no debes descuidar tu aspecto ni tampoco tu higiene Toma una ducha, viste algo bonito y peina tu cabello. Es fundamental que prestes atención a cosas básicas como estas y no te olvides de ti mismo. Las adversidades siempre nos ayudarán a crecer como personas. No temas atravesarlas porque en ningún momento de tu vida lo harás. Solo enfócate en cómo puedes sobrellevarla sin que cause un grande dolor en ti. No niegues el sentimiento de tristeza y escúchate a ti mismo cuando sea necesario. Reprimir lo que sientes no es bueno para tu salud y terminarás empeorando las cosas. Sé tu propia mano amiga y nunca te permitas caer en la depresión. Toma un respiro. Y medita sobre las cosas buenas que aún siguen pasando en tu vida. Es importante que no te eches a morir por el primer momento de angustia. Ser fuerte será algo necesario para que no te invada el sentimiento de tristeza. Enfócate en el presente. Y recuerda que lo hecho, hecho está. Esto debes tenerlo presente siempre para que no te carcoman tus pensamientos. Nota cómo te esfuerzas cada día para salir adelante y aprovecha el futuro que se te avecina. Plantéate objetivos pequeños para hacer el cambio en tu vida. Esto centra tu atención y aleja de ti cualquier preocupación. Sabemos que este sentimiento no acaba de un día para otro. Por lo que no debes preocuparte si te está tomando algo de tiempo. Siempre hay salida para los dolores del alma. Si no es a ti al que le está sucediendo esto, piensa en cómo puedes ayudar al que lo padece. Sé una buena amistad cuando lo necesite. No te aburras cuando te cuenten sus problemas recuerda que no todos percibimos y soportamos la decepción de la misma forma es por eso que debes ser un poco más abierto y receptivo en cuanto a esto se trata invítalo a pasear y divertirse para que no se dé cuenta de que la vida sigue y que aún existen razones para ser feliz Bríndale consejos cuando lo necesite y si aún ves que no los toma en cuenta, no dejes de insistir en su bien. Pocas son las personas que se toman el tiempo de preocuparse por los demás, y nunca es tarde para que tú empieces a ser una de ellas. Caerse es parte de la vida, pero una vez pasado por la primera experiencia, no debes seguir tropezándote con la misma piedra. Busca nuevas ilusiones, nuevos sueños y proyectos para que te mantengas alejado del fracaso. Cree en ti mismo y no en lo que otros piensen de ti. Y presta atención a las atenciones que recibes de las personas que te acompañan siempre. No pierdas oportunidades importantes solo porque no tienes ganas de hacerlo. En el momento, recuerda que no todo vuelve y que en ese instante puede ser único y especial lo que estés pasando no rechaces las salidas con amigos ni tampoco las invitaciones de tu pareja involucrar a tus seres queridos en tu situación a tal grado que ellos también se sientan mal no es sano tampoco es sano que te cohibas en expresar lo que sientes Acepta la ayuda que te pueden ofrecer y actúa de la misma forma para apoyar a quienes lo necesiten. De los errores se aprende y de las decepciones también. Cada una te vuelve una persona mejor y más fuerte. No temas a experimentarlos. Acepta de igual forma lo que estás sintiendo. Y asúmelo para vencerlo. Cuando ya te sientes sin fuerzas no tienes ninguna motivación para seguir con tu vida normal. Debes ir con cuidado para que no te atrape este remolino de emociones. No te enfrasques en el dolor. Ese en algún momento se irá. Y cuando voltees al pasado, te darás cuenta de que, de algún modo, esa experiencia sirvió para que te conviertas en la persona que eres hoy en día. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Yo soy Ricardo Niño y me despido en esta ocasión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.